Era impensable para la APDHA que el informe Frontera Sur 2023 no tuviese como un espacio para la masacre de Melilla, uno de los acontecimientos más terribles, más trágicos y más negativos de la historia migratoria de España. Este informe no tiene un enfoque descriptivo, es decir, el artículo está muy centrado en la parte de la restauración de los daños y, sobre todo, de la memoria. Centramos el foco de este artículo en las personas que son realmente lo que nos interesa y lo que nos importa desde la PDHA. Eh, consideramos que justamente la memoria de estos sucesos, las 77 personas que aún están desaparecidas, las 34 personas que al menos murieron, en este suceso no pasen al olvido. Desde la opinión pública, desde el tejido asociativo y desde las instituciones haya una voluntad de reparación y se materialicen unos hechos que sean reales y factibles.